Nuestro siguiente ponente es Vicente Montiel, él es Social Media Manager, Fundación de Tabarca Consulting, profesor de comunicación y TIC en Marbella, en Marbella University y profesor de redes sociales en la UNED. Os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Buenos días a todos, bienvenidos. Ante todo, antes de empezar, quería agradecer tanto a la Diputación de Málaga por habernos dejado este salón, como a Andy, que ahora ya se ha ido y que lleva un esfuerzo de varios meses trabajando para que hoy estemos todos aquí. Uh, como ha comentado, uh, mi nombre es Vicente Montiel y eh, soy el responsable del de, eh, Máster de Redes Sociales que imparte la UNED en eh, España y Iberoamérica, parte de la asignatura. Eh, hoy estoy aquí para hablaros de este concepto, que es el Content Curator, concepto que todos traducimos inmediatamente por curador de contenidos. Yo no estoy excesivamente de acuerdo con esa traducción, pero bueno, luego daré otra. Eh, y que supone un nuevo puesto profesional, supone una nueva oportunidad de trabajo dentro de este mundo social media en la que la mayoría de nosotros nos estamos moviendo. Como es un nuevo concepto, lo mejor que podemos hacer es posicionarlo saber de dónde viene y por qué se está llamando ahora curadores de contenido. Y para eso hay que referirse a este señor, es el profesor Roy Vargava de la Universidad de Georgetown, que hace tres años, en el año 2009, en septiembre del 2009, eh, publicó un manifiesto. Él reflexionaba y decidió hacer una publicación en su web, que os, que os recomiendo que sigáis, y hablaba de la figura emergente o lo que él entendía que tenía que salir de alguna manera, en el año 2009, estamos en el 2012, y lo definió como Content Curator. Ese manifiesto, si lo miramos con un poquito más en detalle, reflexionaba acerca de eh, el problema que estaba eh, surgiendo con los contenidos en Internet. Él hacía un pronóstico, hay un grupo de expertos, hacían un pronóstico que eh, en el futuro, cada 72 horas, se duplicarían todos los contenidos que se publicaban en la web. Todo lo que circulaba. Claro, esto eh, hacía que difícilmente los usuarios pudieran acceder a los contenidos y además tenían una fecha de caducidad muy grande, muy grande, muy rápida. Entonces él definió esta figura, el Content Curator. El Content Curator eh, no es un creador de contenidos, el Content Curator es un distribuidor de contenidos, es alguien que va a buscar en la red, va a analizar contenidos con respecto a temas concretos y nos los va a servir, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso él lo eh, pone como un creador, ¿de acuerdo? Y lo centra un poco más. Él habla que eh, más es una figura muy cercana al marketing 2.0, en la cual, más que hacer eh, un, una promoción de marcas o de productos, como se hace, lo que va a hacer es crear diálogos con contenidos que, conten que tengan valor. Va a crear un diálogo con la comunidad acerca de un topic, acerca de un tema y va a agregarle valor. De tal manera que convierta a la marca, el producto del que se está hablando en referencia en el mercado. Esto sería un poquito eh, de dónde viene el término de Content Curator. Si nos paramos un poco y buscamos una definición un poco más formal, bueno, yo prefiero, en vez de llamarle curador, a mí me suena mucho más cuidador de contenidos. Y esto lo acerca bastante a la persona dentro de la organización que es el responsable de los contenidos 2.0. ¿De acuerdo? Básicamente, esta persona lo que va a hacer, como veis ahí, es filtrar, generar y distribuir contenidos, no crearlos. ¿De acuerdo? Bien, puesto que es un, nuevo, eh, es un nuevo puesto de trabajo, es una nueva figura, tenemos que enmarcarla en un contexto de estrategia de marketing 2.0. Entonces, vamos a ver cómo, cómo eh, incluimos a esta figura dentro de esta tendencia. A cualquiera que se plantea estar en el mundo de Internet, lo primero que hace es crear una web. Esto es así. La buena noticia para los diseñadores web es que el mundo social media no ha venido a sustituirlo. Más bien al contrario, los mundos social media lo que han venido es a generar comunidad y tráfico hacia los sites y los sites tienen que estar preparados para recibirlo y para no defraudar a la audiencia que viene desde la social media. Entonces, eh, el web designer sigue siendo fundamental y la estrategia 1.0 de presencia en Internet eh, no se debe de abandonar. Pero cualquiera que, que piensa en entrar en el mundo 2.0, lo primero que piensa es necesito un community manager. ¿De acuerdo? Bien. Acudo al mercado de community managers. Hay muchísimos, internos, externos. ¿De acuerdo? Y el community manager empieza a hacer su trabajo. Su trabajo es crear plataforma. Crea plataforma, nos posiciona en Facebook, nos posiciona en Twitter, lo hace muy bien, muy bien. Crea cuentas, páginas, grupos de trabajo, los vincula. Eh, convence a la empresa, tiene capacidad de convención y convence a la empresa de que además eh, necesita estar en LinkedIn. Necesitamos que los principales activos de la empresa estén en LinkedIn y crear grupos de debate. Todo el mundo está muy contento, se viene arriba, habla de Pinterest, explica que aunque el retorno de la inversión no va a ser inmediato, eh, tenemos que estar en las nuevas tendencias y eso nos va a dar reputación. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya eh, todo el mundo está encantado y empezamos a crear canales en YouTube, que si Instagram, que si Flickr... Muy bien. Lo unimos todo. Plataforma 2.0. La pasamos a la web, sus correspondientes visores, los enlaces desde la web a la plataforma y todo el mundo está encantado con la labor que se ha hecho. Ya estamos en el mundo 2.0. No solo eso. Hay que escribir en un blog como habéis oído antes. Pues nada, el CEO de la compañía decide que sí, que tenemos que escribir blogs, que lo voy a hacer, que no te preocupes, que lo voy a hacer. Que además, eh, no solamente quiero un WordPress, también quiero Tumblr, porque me han hablado que está muy bien. ¿De acuerdo? El community manager lo hace. Crea todo, lo mete dentro de la estructura 2.0, lo asocia con la web y estamos fantástico. Hemos hecho un trabajo muy bueno. ¿Y qué pasa ahora? Pues llegado a este punto, la mayoría de los proyectos, un número, un porcentaje, no digo la mayoría, un porcentaje muy alto, están dispuestos para fracasar, ¿vale? Igual que podemos construir la mejor de las autopistas, hacer una obra de ingeniería fantástica, y que no circule ningún coche por ellas, lo mismo nos puede pasar ahora. Hemos hecho todo nuestro, nuestro, nuestro trabajo, el community manager está esperando para elaborar los planes de crisis, enfrentarse con los trolls, monitorizar las audiencias, medir los resultados, las reputaciones... Y ni hay trolls, ni hay crisis, ni hay audiencias, ni hay nada. Porque nos hemos olvidado de crear contenido. Nos hemos olvidado de que en cualquier estrategia 2.0 el contenido es el rey. Y el community manager no tiene la obligación de crear contenido. Tiene la obligación de crear estructura y monitorizar el trabajo 2.0 que se está haciendo. Pero el contenido lo tiene que crear la audiencia. Audiencia que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ahí es donde realmente empieza a cobrar importancia la figura del content curator. ¿De acuerdo? Este es un poco el planteamiento profesional y no mezclamos la figura de los community managers con los curadores de contenido. Bien. El Content Curator para trabajar eh, necesita herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, como necesita herramientas, eh, hay que dárselas. Y la herramienta que en este momento prácticamente todos manejamos como esencial es Scoopit. ¿Cuántos conocéis Scoopit aquí? Bien, bien. Significa que hay un 80 o 85% que no lo conoce, por lo tanto, os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a enseñaros cómo un curador de contenidos utiliza este tipo de herramientas para eh, la labor que os he estado contando. Y lo mejor para eso es enseñaros el vídeo promocional y más y luego ya os enseño pantallas. Jack is about web.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 Jack is now very proud of his topic. And you, what's your favorite topic? Scoop it. Muy bien, en este vídeo hemos visto un poco la... Eh, cómo funciona una herramienta de curación de contenidos y cómo puede ayudar a cualquiera que quiera distribuir información acerca de un contenido concreto eh, de una forma bastante eh, práctica y sencilla. Eh, os voy a poner el ejemplo un poquito mejor. Os voy a enseñar lo que es Scoop. Scoop es esto que estáis viendo aquí. Es una herramienta muy sencilla de eh, manejar. Uh, cuando hace unos meses Andy comentó que iba a organizar este evento y me pidió que hablara acerca de este tema, le sugerí que creáramos un Scoop. Es decir, bueno, ya aquí vamos a hablar de curación de contenidos, que mejor que tener un Scoop ya creado y dándole eh, publicidad a este evento a través del Scoop. Ah, básicamente, en el Scoop lo que nos vamos a encontrar es... Eh, bueno, no tengo, pero os lo enseño. El Scoop que creamos se llama Mundo Social 2.0, ¿de acuerdo? Y es un periódico digital. Es un periódico digital absolutamente integrado con todas las redes sociales en las cuales Actitud Social ha estado. entonces lo que hace Scoop es que a través de una serie de búsquedas que se han definido uh, me va a permitir, es un agente que está rastreando por mí todos los contenidos que circulan en internet acerca de un topic concreto o de un grupo de tags, de etiquetas que eh, me interesa conocer información sobre ella. Igual que Jack estaba hablando de que quería hablar de guitarras eléctricas. Yo quería hablar de social media, SEO, SEM, Málaga, ¿vale? Todo este mundo. Bueno, pues definí este es eh, ahí podéis definir absolutamente todo si os dais cuenta aunque bueno ya os daréis de alta, miréis la herramienta y demás pero tenéis para buscar desde usuarios concretos de Twitter, listas de Twitter eh, hashtags, eh, cadenas de Twitter Facebook pages, eh, alertas de web, absolutamente todo lo que se pueda mover por internet y que sea relevante ¿de acuerdo? entonces yo particularmente le di ese tipo de búsquedas y él trabajaba, él estaba analizando la web y contenidos que tuvieran que ver con lo que yo en principio parecía interesado. Entonces, ¿qué sucedía? Cada vez que yo me conectaba a la página, encontraba un montón de contenidos que tenían relación con lo que yo quería eh, sugerirle a mi comunidad. Y, por ejemplo, me venían noticias como esta. Dice... Eh, la revista, o sea, el, el portal digital Puro Marketing hablaba de que en social media los mejores resultados llegan si ignoramos la obsesión por los beneficios inmediatos. Bueno, um, y luego una pequeña introducción de la noticia. Um, vamos, eh, yo no lo considero relevante, no considero que vaya a crear un valor añadido a mi audiencia este tipo de noticias porque son obvias, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, no tenía ningún interés el publicarla ni darle distribución entre la comunidad que fuera a leer esto, con lo cual directamente el curador de contenidos tiene la opción de decir no, no lo publico, lo quito y fuera. Pero luego tenemos noticias que pueden ser relevantes. En su día, el 16 de septiembre, el portal Tiquetea, que todos tenéis que conocer obligatoriamente, eh, decidió publicar que ya estaban disponibles las entradas para el evento, que ya se estaban vendiendo, y a mí me pareció oportuno es decir, entre todas las noticias de social media que se publicaba hubo una que me interesó para mi audiencia y efectivamente le di al botón de Scoop It, y automáticamente me permitió publicarla ¿y cómo se publica? ¿cómo que hace un curador de contenidos para distribuir noticias? pues hace esto esta es la pantalla principal de trabajo una vez que hemos encontrado contenido que queremos publicar para ello lo primero que nos encontramos, bueno, eh, lo que primero que viene a la, a, la, a, la, a la vista es que ya viene prerrelleno. Es decir, que yo directamente podía darle al botón publicar y a funcionar, ¿vale? Pero voy a explicarosla paso a paso para que entendáis la potencia y lo que se puede llegar a hacer con todo este tipo de conceptos. Lo primero, no, puedo, no tengo por qué manejar un solo topic. Yo trabajo como consultor para muchas empresas y cada una está interesada en un topic distinto. Por lo tanto, puedo mantener tantos scoops como a mí me apetezca. Este concretamente lo quiero publicar en el scoop que se llama Mundo Social 2.0. Segundo, el titular de la noticia, tal como me la van a leer cuando yo la publique, me viene como venía en el emisor. Yo puedo cambiarlo, puedo ponerle otro titular si a mí me apetece o complementarlo. La imagen que venía con la publicación es exactamente igual. Es un mini blog también, es decir, no tengo por qué quedarme solamente con el contenido de la noticia, sino que también, si yo lo deseo, puedo hacer mi propia publicación. Tal como Jack podía también decir sus cosas sobre las guitarras eléctricas. Yo puedo hablar aquí sobre esta noticia y hacer mi pequeña entrada tipo blog. Pero esto es lo más importante. Scoop eh, se enlaza de forma nativa con las principales redes sociales y los principales blogs. Ahí tenéis que yo le estoy diciendo con checks, este sí, este no, este sí, este no, en este caso todo sí, que me lleve la noticia a mi Facebook, a mi Twitter, a la página de la consultora, a Linkedin, a Wordpress, podía también haberlo llevado a Tumblr, podía haber hecho muchas cosas, y decido, según el contenido, dónde lo quiero publicar y si lo quiero publicar. Y por supuesto, si le digo que quiero hacer un Twitter, el Twitter ya me sale predefinido y yo lo puedo cambiar, la noticia de Facebook le puedo poner un titular, puedo hacer lo que yo crea porque otra de las cosas que hay que cuidar no es solamente que la noticia se distribuya, sino el formato en el que se distribuye por cada una de las redes sociales. Los tuiteros no leen las noticias como los de Facebook. Y los de Facebook no como los de Twitter. Las entradas en WordPress no tienen nada que ver con las entradas de Tumblr. Todo esto hay que cuidarlo. Y Scoopit lo cuida por nosotros. Bueno, lo único que nos queda es darle al botón de publicar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Una vez hemos hecho eso, Ahí tenéis el periódico digital que se acaba de crear y la noticia que se ha posicionado, él reajusta todo, lo pone en un formato adecuado y ahí tenéis la noticia automáticamente publicada en el periódico digital. Pero también le he dicho que lo publicara en mi página Facebook. Pues ahí está. También lo he dicho que lo publicara en mi Twitter. Ahí lo tenemos con su correspondiente URL acortada y todo optimizado para que salga en Twitter de forma oportuna. Le he dicho que me lo llevara a la página de la consultora. Ahí está en la página de la consultora también. Le he dicho que me lo llevara a mi Linkedin. Ahí tenéis el perfil de Linkedin perfectamente auto, auto, actualizado con la noticia que he mandado desde Scoop. Y por último le he dicho que me hiciera el artículo en el blog automáticamente. Ahí tenéis el blog. Y ahí tenéis la noticia perfectamente publicada en el, en el eh, formato que la plantilla de WordPress que estoy utilizando ha definido. ¿Me explico? Por lo tanto, y recapitulando, ¿qué hace un curador de contenidos? Pues lo que hace es decirle a una herramienta qué es lo que quiere encontrar, dónde lo quiere encontrar y cómo lo tiene que buscar. Se dedica a sacar tiempo y revisar todas las noticias, que pueden ser centenares o miles al día, las lee, las analiza, decide cuáles publica y cuáles no, y en caso de que quiera publicar utiliza una pantalla como estas donde puede obtener desde un perfecto periódico digital automático, publicaciones en Facebook, publicaciones en Twitter, publicaciones en páginas, publicaciones en Linkedin y publicaciones en blogs, con un solo clic. Si alguien sabe algo más potente, que me lo explique, pero yo no conozco ninguna herramienta que con un solo clic me permita toda esta distribución y me permita esta viralidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un, esto es un Content Curator. Lógicamente, ScoopIt no es la única herramienta que hay en el mercado. Existen otras, que os voy a explicar algunas de ellas. Eh, ¿Cuánto me quedan? Estoy ya, ¿no? Vale. Por ejemplo, os sugiero que analicéis Storyfy. Storyfy es eh, un scoop it, pero pensado para hacer historias que luego publiquemos como artículos en blogs o en nuestra página web, lo que nos dé la gana. Es exactamente igual, yo le voy a decir dónde están las fuentes, que quiero que analice, cuáles son las etiquetas, que quiero que me encuentre, cuáles son los contenidos y me los va a servir. Pero una vez que decida eh, publicar, no los voy a publicar, eh, por separado, sino que me va a crear él automáticamente una especie de historia en modo de artículo que yo puedo perfectamente embeber en mi blog o en una página web. Es muy bueno, os aconsejo que lo miréis. Paperly lo conoce prácticamente a todo el mundo que debe de estar aquí, es un periódico digital, también es una curación de contenidos, pero que tiene una cosa que es muy buena, que es muy automático y nos permite eh, hacer publicaciones de modo eh, desatendido, pero precisamente ese automatismo es lo que juega más en contra. Está pensado para... no es tan fácil, no es tan fácil de manejar o no tiene tanta potencia como nos da Scoop, por ejemplo. Curate.me, es a tener en cuenta, eh, las herramientas que estamos viendo son web, nos obligan a entrar en ellas para eh, manejar la curación de contenidos, pero Curate.me va un poquito más allá y nos envía todos los días a la, a la hora que nosotros le programemos un briefing, un conjunto de noticias organizadas por temas sobre lo que estoy interesado y me lo envía a mi email sin que necesidad estoy conectado y a través de ahí yo decido solo que se hace o lo que no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno pues es, la noticia viene a mí en vez de yo tener que ir a ella, no está nada mal. Y Qwiki es tendencia. Qwiki eh, particularmente este es el, uno de los programas de curación de contenidos más de moda en Estados Unidos y se basa en crear reportajes, es, una, es va a caballo entre Wikipedia y buscador online. Yo le puedo decir eh, sobre Matt Damon, por ejemplo, digo, háblame de Matt Damon. Entonces él va a buscar en todo internet lo que se habla de, de Matt Damon, va a elegir lo que es más relevante, lo que ha tenido mayor repercusión, sea audio, vídeo, texto, lo que sea, y me va a crear un reportaje y está muy bien. Es muy visual y muy atractivo. Pero bueno, esto es un pequeño botón. Uh, yo os sugiero que analicéis herramientas como estas que están saliendo aquí. Esto son esas herramientas que ya están pensadas para contenido vertical. Curación de contenidos exclusivos, por ejemplo, de educación, de e-learning. Contenidos exclusivos de vídeo, multimedia. Entonces, fijaros si hay, yo os aconsejo que permanezcáis atentos a todas las herramientas que van saliendo y si estáis interesados en este tipo de trabajo, que realmente está teniendo bastante demanda, eh, si hay constantes. Y por favor, no plagieis. Una de las cosas que se achaca al curador de contenidos es que es como si estuviera robando la información. No es verdad. Está dándole repercusión a contenidos. Pero siempre tenéis que referenciar a la fuente. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí es todo lo que os quería contar, creo que he sido bastante estricto con el tiempo y a vuestra disposición. Como siempre, justos de tiempo, ¿vale? Vamos a atender un par de preguntas. Antes os voy a comentar un par de cosas. Tenemos en el programa a continuación un descanso y después del descanso tenemos una sesión de networking tutorizado aquí en el auditorio. Bien, le damos la vuelta. Primero vamos a tener la sección de networking justo cuando él salga, que os podéis ir preparando cuando queráis, y después vamos a tener el networking. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una dinámica y os van a involucrar y os vamos a conocer un poco mejor, y vosotros entre vosotros también, y por tanto luego el descanso lo podréis aprovechar mejor, porque ya podréis hablar con la persona que os interesa para hacer un negocio, para contratarla o para lo que sea. Me comentan que Actitud Social ya es trending topic en España, pero todavía no es número uno. Quiero deciros una cosa, la Wi-Fi estaba previsto que funcionara muy bien, pero solo está funcionando bien. Entonces, el que no la necesite, que por favor haga uso de su conexión para que entre todos podamos seguir hablando de actitud social y podamos dar la nota en España y podamos aumentar la visibilidad tanto de los ponentes como de todos los participantes. Por favor, preguntas muy breves para Vicente. Hola. Aquí estoy. Vale. Quería saber cómo es COVID eh, selecciona el contenido, o sea, el contenido que nosotros buscamos. ¿Cómo.? En, me... en base a etiquetas, yo tengo previamente que haber buscado. Eh, estamos hablando de topics, estamos hablando de conceptos concretos. Acuérdate o sea, del vídeo de la guitarra de Jack. No vamos a hablar de música. El contenido en general. que Jack ve. ¿Perdón? El contenido que Jack ve en el Scopit. ¿Cómo llega Scopit a mostrárselo? ¿Cómo, ¿Cómo lo selecciona? ¿Cómo qué? lo selecciona? Sí, no por nuestros tópicos, sino cuál decide Scopus que será primero, segundo, tercero. No, no, no, él nos va enviando, eh, conforme va encontrando las publicaciones, nos las va enviando en formato de lista de 100 en 100. ¿De claro. acuerdo? Sí. Y nos obliga a que eh, discernamos si queremos publicarla o no. Cuando hemos acabado con una ataque de 100, te manda otras 100. No te los okay. está dando con una prioridad y te está diciendo, esta está mejor posicionada, esta no está mejor. Es tu olfato la que tiene que decidir. Y además, antes de publicarlo o no, puedes ir a la noticia y leerla. Y ver cuántos comparticiones ha tenido, ver cómo está, en fin. Eh, ¿Y para o sea... que mi contenido aparezca en Scoopit... ¿Perdón? Para que mi contenido, por ejemplo, yo tengo páginas de grupos de música, no. Para que mis grupos de música estén dentro sí, de Scoopit y sí. es que la gente ponga por ejemplo, los vinilos y pero no deberías primero. de promocionar tu grupo de música, que es sí. de lo que me estás hablando ahora, eh. sino de, eh, por ejemplo, el estilo al que os dedicáis. ¿Me explico? Ah. Es decir, tocamos blues. Sí. Bien, pues vas a hacer un scoop sobre blues. Y entre medio de todas las noticias vas a publicar dónde actúas, a publicar alguna sala y demás, pero te vas a convertir una referencia en el concepto blues. ¿De acuerdo? Sí. Te gusta, tocáis jazz, tocáis pop, tocáis sí. lo que sea. Entonces, no te vas a ir a promocionar, que es la diferencia que hemos hablado de, del marketing, de promocionar un producto, una marca, o promocionar un concepto. ¿Me explico? Entonces, eh, se trata de que tu grupo, cuando alguien piensa en blues, piensa en ti. Ok. Es vale. eh, una diferencia... No te voy a buscar tu grupo concreto y le voy a decir a Scoopy, da, dame todo lo que se hable de, esta, de este grupo de música. No. Entre medias, si te has etiquetado bien, si tú eres una banda de blues y buscas blues, van a venir noticias tuyas y te voy a poner, o si no las voy a crear yo mismo, pero no voy a promocionar a tu banda, voy a promocionar el tipo de música que tú haces. ¿Lo entiendes el concepto? Hola. Hola. Eh, ¿Qué tal, Vicente? Eh, te quería preguntar cómo funciona eh, Scoop It en, en el sentido de, sabemos que Google eh, penaliza si copias contenidos. Entonces me imagino que tendrás que tener una cierta habilidad al utilizar Scoopit para plasmar esos contenidos que has ido descubriendo en tu propio blog o en tu plataforma y conseguir mejor posicionamiento. Verás, eh, Scoop, entre otras cosas, eh, está claro que Google penaliza contenidos, pero también eh, prima las, eh, los links y el tráfico. Lo que quizá te penalice por un lado, te lo da por otro, ¿de acuerdo? Eh, cuando tú estás haciendo una herramienta de permitirme que vaya para atrás y os la enseñe en grande, Tú tienes la posibilidad, disculparme, eh... bueno... No lo veo aparecer aquí. Bueno, él te va, Scoop te va clasificando la calidad de los contenidos que vas teniendo en un rango de 0 a 100. Igual que se mide la reputación a través de Cloud en un rango de 0 a 100 y tú te vas clasificando, Scoop va a ir midiendo cuál es la cantidad de tus contenidos. Cuanto más alto sea el Scoop que te ha asignado, cuanto más alto sea la, la graduación de Scoop en ese topic concreto, mejor posicionado vas a estar en las búsquedas. Me explico, si tienes un Scoop de medición 30-40, estás haciendo las cosas mal, Básicamente estás o buscando contenidos que no merecen la pena o tu comunidad no te está haciendo nada de caso, no te lo copian, no te no haces tráfico, no estás haciendo nada, pero en cambio cuando te posicionas, si entráis en este scoop, creo recordar que está en un 82 o por ahí estaba esta mañana, entonces una puntuación de 8,2 Google también la mide. Me acuerdo? y estamos generando tráfico hacia nuestro blog, estamos generando artículos en el blog y demás entonces todo eso, las publicaciones en nuestro blog también son mediciones positivas entonces, Sí es cierto que Google no valora positivamente o penaliza lo que son las copias pero sí se valora muy bien el tráfico y el posicionamiento especial de él estaba hace tiempo este chico si quieres, este chico de aquí en medio de azul Gracias por la, por la charla. Quería Apoyando lo que ha dicho el compañero eh, respecto al tema... Yo también lo veo un poquito como ir rapiñando un poquito de aquí y de allá para, para nutrirme ¿no? de contenidos. Eh, si lo bonito de Internet es que, que queremos contenidos y que con eso enriquezamos lo, lo que es el propio Internet. ¿Dónde está el beneficio a ir Cogiendo de aquí de allá y nutriendo mi página. El beneficio o mi blog. es doble, uno para el creador, porque podemos ser creadores de contenidos. Otra cosa es que tengamos audiencia. Scoop acude al contenido y lo pone a la audiencia que de otra manera posiblemente no lo localizaría. Los contenidos se van machacando unos a otros a un ritmo impresionante. Sí, pero ese contenido no es mío, es de otra persona. El, es que el distribuidor respeta la fuente sí pero mm, no dejaría de ser un simple mm, propagandista por decirlo de alguna ¿Ladrón forma Ladrón de información? Mm, sí, <risa> realmente lo veo así hace decir. poco no. había un artículo que te recomiendo que leas eh, era en inglés que decía que eh, si los uh, los curetos son cips, son ladrones de información mm. eh, ahí te explica absolutamente todo bien pero lo que viene a decir básicamente es eh, Una cosa es coger un contenido de alguien y hacerlo tuyo, y otra cosa es nombrarlo y dirigir el tráfico hacia él. En el Scoop tú no te quedas la noticia y se puede leer en tu Scoop. En el Scoop lo que estás haciendo es hacer un link hacia la noticia de donde viene. Estás distribuyéndola y poniendo, estás haciendo de intermediario. Pero en ningún caso la, la noticia se puede leer dentro del Scoop. ¿Me explico por dónde voy? Sí, perfecto. No me la quedo. No me la quedo y la lees en mi portal en vez de en el tuyo. Uh -huh. Sino que. Se la doy a gente que pueda estar interesada de lo que tú has publicado, esa gente viene a mi Scoop, lee el periódico y dice, esta noticia me interesa, pero no la ve en mi Scoop, va a tu portal. Y te está generando SEO, te está generando tráfico, te está generando comentarios y posiblemente seguidores, si es que tu comentario o tu entrada ha sido positiva. Cuando te lean, tú como editor de noticias como creador de noticias va a tener la posibilidad de ver tráfico que lo harían y dicen, joder, me voy a suscribir a este blog a partir de ahí mi scoop ya no tiene importancia a partir de ahí le tiene importancia tus entradas y que tu audiencia te vaya siguiendo. De acuerdo, muchas gracias O sea que no voy a robar la información no yo, el curador de contenidos sino que te voy a promocionar y no me lo voy a quedar voy a dirigirlos hacia ti Muy bien, muchas gracias La última Eh, que hay? Buenas tardes. A ver, mmm, bueno, te comento, yo soy relativamente nuevo en todo este tema de Marketing 2.0 y bueno mi interés viene, aparte de personal, desde hace mucho tiempo, bueno, pues eh, llevo un par de meses. Eh, lo que me he quedado sorprendido con, este, eh, con esto que estabas comentando, porque yo lo que venía haciendo... Yo a nivel personal, pues desde mi desconocimiento era, pues por la mañana me conecto a Linkedin, Linkedin está conectado con Twitter, Twitter con Facebook, que son las redes que llevo y, y, y la y, bueno, y todo lo que todo lo que me interesaba terminaba en todas las redes, en las redes que estoy llevando. Entonces, yo mi pregunta básicamente era por un lado, eh, dentro de Facebook eh, cabe la posibilidad desde Scoop de publicar en una página, por ejemplo, que tenga yo mi página personal o en lo que es la página, digamos, de la empresa que estoy montando, eso por un lado, y por otro lado, la selección de noticias es realmente compleja, o es, eh, además que me, me preocupa el que haya una duplicidad, es decir, si yo en Scoop pongo una, dos, lo, pues lo publico en las, las cuatro y mientras sigo arrastrando de una a otra… Te, Primero, el, por, por responderlo en orden, eh, efectivamente Scoop enlaza con las páginas y además crea un grupo concreto, un apartado en la biografía de Facebook para separar y clasificar solamente las noticias de Scoop del resto del timeline. Ajá. ¿De acuerdo? Es decir, lo hace bien, cuando lo pruebes lo verás. Y sí. tiene, yo puedo hacer que la noticia vaya a mi biografía, a la página o a los dos sitios e incluso con formatos separados. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá. Y en cuanto a lo que estás comentando, lleva un filtro que te avisa si ya has publicado la noticia para que sepas que la estás duplicando. Es decir, Ajá. si de distintas fuentes resulta que encuentras el mismo contenido y no te has dado cuenta porque estás trabajando y no te has dado cuenta, él te lanza un warning que te está diciendo esta noticia y ya la tenías publicada. Ajá. Ahora tú decides si a lo mejor resulta que te interesa porque en la otra fuente viene alguna ampliación de contenido o alguna foto o algún tema, entonces tú puedes poner, aunque esta noticia ya os la he dado, voy a ponerosla porque... ¿me explico? Ajá. Te da el warning pero no te lo impide. Vale, Lleva vale. según qué filtros Fantástico, gracias ¿Vale? Si hay algo más ¿Cuál pregunta te ha gustado más? ¿Cuál pregunta me ha gustado más? La, la de la polémica de Content Curator Sobre si es plagio O estamos fastidiando a los creadores O algo así Esta es la que ¿Quién la, la ha hecho? Que está más en boga Este señor Este señor de aquí Este señor me suena a su cara eh, Tienes una así invitación sí. Un Perdón un vale para una participación, para un sorteo que vamos a hacer al oh, final. Ella te toma, todo, te toma nota de tu nombre. Bueno, hemos terminado. Podéis seguir haciéndole preguntas por Twitter, etc.